Los datos del INE durante la última década nos están diciendo que somos muchas más mujeres universitarias que hombres. Sin embargo, porque nosotras no podemos acceder a tantos puestos de responsabilidad y dirección. Sabemos que es porque la sociedad se ha asumido que nosotras debemos cargar con la triple jornada. Una de las consecuencias es la precarización del empleo. Por lo tanto, también a la hora de acceder a una vivienda lo tenemos mucho más difícil. Las mujeres siempre se han ocupado del puesto de cuidador con lo cual han tenido en la sociedad unos papeles más, menos relevantes. Cuando hemos ido a la familia, hemos tenido que pedir en nuestros trabajos que nos reducieran la jornada. Esto lleva a que ahora nos encontramos en las jubilaciones con, con un salario de pues, 425 euros menos de media. Las mujeres han aportado mucho a la sociedad y han creado mucha riqueza y ahora no se nos reconoce. Es justo pues que hombres y mujeres tengamos todos los mismos salarios. A pesar de estar recogido en el artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que no se cumple. Un derecho que se ve vulnerado especialmente en las mujeres debido a las condiciones desiguales de las que partimos. Mayor precariedad laboral, brecha salarial, también en las pensiones. Y esta situación se agrava en situaciones de vulnerabilidad y violencia machista.